El conflicto armado Colombia ha dejado alrededor de 7 millones de víctimas y ha sembrado el terror en la población civil. La violencia, además de destrozar cultivos, secar vidas, destruir familias y pisotear los derechos humanos, también puede llegar a erradicar cualquier rastro de esperanza de aquellos que viven en carne propia este terror. Pero no todo se encuentra perdido para aquellas personas que han vivido el flagelo de la guerra. Existen historias como la de Dora Guzmán y Nancy Acevedo, que representan la realidad de cientos de mujeres víctimas del conflicto armado en diferentes territorios aledaños a Barranca Bermeja, Santander. Estas guerreras decidieron pasar de ser víctimas a ejemplos de coraje y resiliencia. Yo pienso que, aunque es difícil, eh, uno cuando se decide o a sacar adelante a su familia o seguir adelante, uno lo, lo logra. Nancy Acevedo tuvo que huir junto a su familia desde San Pablo Sur de Bolívar. La idea de quedarse en la vereda El Carmen de Cucuy no era una opción, pues en su mente solo pasaba la posibilidad de cambiar su presente y el de sus futuras generaciones. El desplazamiento forzado por parte de los paramilitares en una vereda llamada El Carmen de Cucuy eh, llegaron a amenazar a toda la comunidad y eh, a raíz de eso eh, nosotros, eh, mi compañero y yo decidimos salirnos de esa vereda y venirnos hacia Puerto Winches a, a vivir. Para Nancy, los primeros años en Barranca Bermeja se tornaron complicados. La falta de empleo, de vivienda y de oportunidades le ayudó a conocer sus capacidades. Inquebrantable fue el que le permitió sortear con dignidad su condición de víctima del conflicto armado. Sin duda alguna, lo que antes eran sus debilidades se volvieron en sus mayores fortalezas. Todos sabemos, cuando venimos del campo al pueblo, a la ciudad, eh, es muy difícil porque no tenemos empleo, porque no tenemos eh, vivienda, pero ahí pues eh, aprendí a sacar adelante a mi familia trabajando en una parte y en la otra, pero logré hacer el eh, sacar a mi familia adelante. Solo unos kilómetros de distancia separaba a dos mujeres con unas características muy similares, guerreras, luchadoras, persistentes, pero sobre todo soñadoras. Y no solo esto, algo más unía a Nancy Acevedo y Dora Guzmán. Las dos tenían un pasado que querían cambiar y derrotar. En el 2000, 2001, que llegaron no los paramilitares a Arranca, vernia, ya yo hago parte de la Organización feminina Popular, y bueno, como organización hemos sido muy amenazadas, muy perseguidas, muy estigmatizadas y pues eh, eh, fuimos en un momento dado, eh, nos tuvimos que desplazar por consecuencia de la amenaza y la persecución que hemos tenido. Lo que Dora y Nancy vivieron no les permitió perder el optimismo que las ha caracterizado. Lo que ellas no sabían es que a sus vidas llegaría una pequeña casualidad que les aumentaría la fe y les ayudaría a convertirse definitivamente en protagonistas de su propia historia. Y un logro mío muy importante fue cuando conocí a la Organización Femenina Popular en Puerto Wilches, que me ayudó a participar, a estar, a, a liderar. Estábamos en una reunión en, en la Alcaldía Municipal y allí encontramos a una compañera de la organización que estaba, pues, eh, haciendo también su trabajo proceso organizativo y allí me enteré que asistí a la organización y empecé a ser parte de la organización femenina popular. La organización femenina popular nace en 1972 en el sector nororiental de Barranca Bermeja como una propuesta para organizar a las mujeres en torno a la superación de la violencia intrafamiliar, el sometimiento y la injusticia social. Yo llegué a la OFP, bueno, desde muy pequeña, cuando... La OIFP era parte de la Iglesia Católica porque fue allí donde nació. Ella es hija de la Iglesia Católica del Señor de los Milagros. Nace en manos de Padre Floremiro López y Eduardo Díaz. Pues ellos andaban eh, haciendo sus su reuniones, su proceso desde las comunidades, más que todas las comunidades de... Que se, que se resaltaban como recuperaciones de tierra en esa época llamada invasiones. En 1996, la OFP lanza la propuesta del Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz. A su vez, esta organización afianza su propósito, ser defensoras de los derechos humanos integrales, el lugar perfecto para Doria y Nancy. Lo que era un gris panorama para estas mujeres se tornó de un color esperanza. Ya no era la lucha de una sola guerrera, sino un colectivo unido con un mismo propósito, mujeres con ganas de cambiar su presente y ayudar a transformar el futuro. Primero pues un cambio de reconocerme como mujer y también conocer los derechos que teníamos como mujer y como persona. Presé también a con hacer parte, digamos, de un comité de apoyo que era donde eh, la, la compañera coordinadora eh, hacía las reuniones y nos capacitaba para hacer también trabajo en los barrios con las mujeres. Y eso para mí fue un cambio de, digamos, muy espontáneo de, de una mujer. Eh, Traída, de, venida del de campo, sumisa, que venía trabajando en la, en la casa, no nada más, que no tenía otros espacios donde eh, participar. Al llegar a la organización ya empecé a ser parte, reconocida también por otras y por otras personas. Compañera, despierta compañera, a la conquista de la libertad. Si nos explotan, ¿por qué no nos unimos? Si nos unimos, nadie nos vencerá. Y así tal cual como está plasmado en el himno de la Organización Femenina Popular, Dora y Nancy decidieron unirse a este colectivo que les mostró a través de programas de formación cómo ser autónomas, con conciencia de género y de clase, capaces de transformar su realidad a través de acciones políticas, jurídicas, organizativas y económicas. La OFP en sí, en su concepto de organización, es una escuela de formación. Eh, yo llego a la OFP y yo no, yo comienzo a, a descubrir mis derechos, mi papel como mujer, que ser mujer no es solamente, es, o sea, que a mí me distinga un sexo masculino, o femenino, no, sino que ser mujer va mucho más allá de conocer mis derechos, de valorarme como mujer. ¿sí? Y en la OFP uno aprende esto. ¿Sí? A dejar de ser un objeto porque en un momento dado las mujeres pues, eh, somos muy útiles pero no son valoradas Entonces no pasamos de ser un objeto Y eh, desde la organización, desde su escuela de formación y todo ese poder de formación que la organización femenina nos puede irradiar eh, comenzamos a ser sujetas. Nora y Nancy afirman que su vida no es la misma desde que decidieron derrotar sus tristezas y levantarse, demostrándole al mundo que la guerra no es la única alternativa, pues la mayor fortaleza es construir sueños a través de la participación social, la libertad de expresión y la búsqueda de acciones que desarrollen nuevas alternativas en pro a una paz verdadera. Pues yo sé que la paz es un camino hacia para lograr lo que nosotras como mujeres queremos, que nos respeten y que también se nos eh, valoren y se, y se cumplan nuestros derechos como, como mujer, pero también es la, la, la posibilidad que nuestros hijos eh, e hijas, que nietos y nietas eh, logren un país con justicia social ellas más que nadie entienden la importancia de encaminar a las mujeres empoderarlas para que se involucren en un proceso de paz y sean protagonistas del cambio nosotros sabemos cómo está hemos vivido el conflicto armado en todos estos años estos 50 años de conflicto en todo el país y que eh, no, no se ha logrado eh, lo que se quería o lo que se quiere entonces yo pienso que en la construcción de paz vamos a lograr un país mejor nancy dora y todas aquellas guerreras que hacen parte de la organización femenina popular siguen soñando con un país en el que las mujeres no tengan miedo de pensar de gritar de reír de imaginar y de construir un futuro mejor en cualquier rincón de nuestra tierra Teniendo las, las fuerzas y nosotras eh, pues tomando la bandera también en ese liderazgo de defensa de de la paz, vamos a, a lograr algo algún día. Hay una canción que dice que habrá un día en que todos veremos una tierra que tenga libertad. Necesitamos por eso estar unidas, la dura lucha con fuerza emprender ya. Marchemos juntas seguras decididas, que nuestro pueblo reclama libertad.